Residentes en la comunidad de Villa La Mata del municipio de Cotuí hicieron un llamado a las autoridades de esa localidad debido al peligro y la contaminación que produce una avería en el sistema de agua pluvial. Ya está bueno, eso va para tres años, eso. Que esa agua está posada ahí, los estudiantes se mo están mojando todos los zapatos. No lo eh, hay, no lo no lo y de Chepo no chocaba un muchacho ahí. Eh, no chocaron, uno cayó entre el agua ahí los muchachitos que traen los zapatos, los zapatos mojados, y ya usted sabe. Cuando el llamado a que le hagamos un es que haga todo lo posible, que, que haga algo con eso muy pronto, antes que choque un muchacho de esos días ahí. Oye. Estamos en espera ahora que que, que enero pasó, que de enero. Ahora, cuando tengo este mes a ver, va a los grandes que aquí hay. El desagüe de la escuela que pasa por ahí. Aguas negras. Pasa por la barra, uno, No puede pasar, le voy a poner un parque. Estamos hablando. En cámara Dionisio Severino para NTN, Yoanny Cordero.